Bueno, bueno, nosotros estamos en la plataforma de central, estamos integrados lógicamente en la coordinadora de, de Cantabria, ¿no? Y entonces, bueno, eh, aprovechando que venías por aquí, pues nos ha parecido imprescindible. De hecho, hoy había una asamblea de la coordinadora que tenía que ir yo y he dicho que no iba por, porque estabas aquí y me parecía más entonces. importante hablar contigo, ¿no? Me imagino que ya conocerás nuestra tabla reivindicativa fundamental, uh -huh. ¿no? El tema del blindaje de pensión en Sí, de las pensiones en la Constitución de la... como derecho fundamental, no como derecho declarativo, que es como está ahora. ¿no? Mm. Eh, un poco en la pensión mínima de 1080, que está basada en el 60% del salario medio. Eh, hay un primer paso que es equiva, eh, hacerla igual al, al salario mínimo, pero el objetivo final es que Sería sea... Hasta eso 20, es. sí. Eh, luego el tema un tema fundamental la brecha de género que también hay en las pensiones uh -huh. que es brutal porque las pensiones de las mujeres es eh, pensiones de vida edad, pensiones de jubilación ridículas, de, de miseria y sobre todo muchas mujeres tienen pensiones no contributivas aunque luego ni les hablará específicamente de eso no y, y, y bueno, y, y esto es un poco los compañeros de ahí te han, te han expuesto y nosotros estamos en permanente lucha, sabes que llevamos tres años, pero, cuatro años va a nosotros aquí en Cantabria pues tenemos varias plataformas que todos los lunes a las 12 de la mañana los ayuntamientos se concentran nosotros aquí en Santander en concreto eh, que aquí somos cuatro pero perseveramos ¿no? Perseveramos. somos diez, doce ocho bueno, pero, sí, pero... Ah, ah, aguantamos el tirón como sabemos que tenemos razón, tú sabes que cuando tienes razón tardarás mucho en obtener eh, resultado, pero los sí, tienes, ¿no? ¿no? Los tienes. Y, y bueno, viene gente, a veces se nos unen gente de fuera. <risa> Hace poco ha venido una, que nos vamos a, a juntar con ellos, en, con este hombre en Madrid, eh, un concejal de Podemos en el ayuntamiento de Alcobendas, que su chico se llama Alberto. Ah, de Alcobendas. Sí, que un día estaba por aquí a presentar un libro también. Ah, sí. Y sí, apareció... No sé. Está para Podemos en el Ayuntamiento de Alcobendas o de de, ¿De los Reyes. Va. No, no sé. para Alcobendas, para Podemos. Está ya para, para entrar allí, como concejal. Ah, yo creía que era concejal, no, no, no. Estuvo con nosotros, aquí pasó la mañana cuando se ha concentrado sí, con nosotros, se ha presentado. Ah, ya me acuerdo. Y, y es un el botín, estaba para Ey, concejal de capaz, Podemos maestro, que era maestro. Sí. Sí, sí, sí. Mira, también nosotros eh, estamos mirando una cosa porque, claro, según la Carta Social Europea, pide una pensión mínima de 1.080 euros y un salario mínimo de 1.200 euros. Estuvimos hablando justamente de, Exactamente, esto, bueno, de que eso. Se ha estado hablando también, comentando en Bruselas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí, claro, esto no se lleva nada al cabo. Aquí, que las pensiones no son sostenibles. Que no se pueden sostener las pensiones, pero sí se puede, es sostenible la iglesia, el ejército ¿eh? y la monarquía. De eso no dicen nada. Entonces, claro, unas pensiones de miseria lo que están cobrando la, la gente. Hay algunas viudas que están cobrando 400 euros. ¿Se le sube la hora la, la luz? en mil o dos mil por cien. Vamos, ¿cómo esa viuda con 400 euros va a hacer frente a la luz? al agua y a todo y a comer, ¿No? ¿No? Y a comer. Sí, si paga sí. la luz al precio que está, no puede comer eso las medicinas ha habido el gente el que tenía medifina. que sí, elegir sí, entre comer o sí, pagar sí, las sí, medicinas ¿no? sí, es que sí. si vosotros eh, estaríais en el poder ¿qué haríais al cabo de eso? de las pensiones y de los salarios ¿cómo lo enfocaríais? Bueno, lo que estuvimos hablando en, en Bruselas hay varias cosas. O sea, primero qué impacto tenían las políticas europeas sobre las pensiones, ¿no? que era un, una cuestión preocupante. Como sabéis, eso está metido dentro de los fondos de recuperación y independencia europeos, justamente la liberalización de las pensiones, sobre todo el pilar. Segundo, que eso ya se ha metido en el pacto de Podemos, en el pacto de Toledo. Sabes que justamente fue una de las cosas críticas, ¿no? El, el, el firmar el. Esa es cosa, el, otra cosa que te comentar. Eh, que era nosotros es algo desde anticapitalistas que no comprendemos, porque no se antes de entrar al gobierno no se firmó, y ahora entrando se ha firmado y creemos que es un error. ¿sabes? Porque abre la puerta ah, sí, a bien. todo el tema justamente de los sistemas mixtos, Moselle Austriaca. ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Eh, y demás, no ahora inmediatamente, pero sí que abre toda esa puerta ahí, justamente, y creemos que es un, un, un error eh, el primero es que la Carta Social Europea no es vinculante es declarativa, eh, es lo mismo que estábamos sí, hablando justamente con las pensiones es eso, es <risa> y la constitución, o sea al final, una Carta Social Europea que no es vinculante, que no tiene presupuesto <risa> es como si no son buenas intenciones, sí, buenas intenciones son buenas intenciones, sí, el sueldo mínimo debería ser esto ya, pero eh, si no lo es, ¿qué pasa? Porque al final Ese es tío. lo que estamos viendo Que no lo es, ¿Lo o sea, el, el, es problema, el problema es que eh, Incluso el pilar social europeo ...que se ha tardado eh, más de 50 años en, en ponerlo... ...porque la Unión Europea ni siquiera tenía un pilar social... ...teníamos libertad de, de movimientos, de capitales y demás... ...pero no había pilar social... ...el pilar social que se crea justamente después de la crisis y de... ...sobre todo la crisis y la gestión de la crisis del 2008... ...y la desafección ciudadana ante lo que se vio ¿no? con la troika... ...con los rescates y tal... Se creó el Pilar Social Europeo, que es muy parecido a la Carta Social Europea, incluso avanza en algunas cosas, pero vuelve a ser no vinculante, sin presupuesto y totalmente declarativa. El gran problema es que en Europa tenemos, todo lo que son derechos sociales son declarativos y todo lo que son mmm, cuotas de mercado, eso es vinculante. ¿Qué es cuota de mercado? Las pensiones son cuotas de mercado y ahora mismo estamos viendo que con los fondos europeos en donde se quiere meter mano es en, el, en las pensiones Sabéis cómo funciona más o menos los fondos europeos? Eh, más o menos... Un poco, sí, son de muestra, ¿no? ¿no? son fondos... No. no, a ver eh, muy resumido, eh porque tampoco tenemos tiempo eh, las estimaciones eh, son que se hacían es que más o menos para recuperar la, la economía europea después de eh, la pandemia o, en el, o por los efectos de la pandemia en el 2020, o sea sin contabilizar el 2021, sí. es que los países europeos, quitando más o menos las grandes economías que ya habían hecho su gasto propio, necesitan unos 2 billones con B eh, de ingreso eh, para poder reactivar esas economías. Eso lo hace el Banco Central Europeo, o sea, que no es que lo haga un, un, un, un, una fundación, no, no, lo hace un estudio del, del Banco Central Europeo eh, sobre lo que necesitaría la inyección de dinero, que necesitarían las economías europeas para reactivarse y ponerse más o menos al nivel de 2019, ¿no? En ese, en ese sentido se sacan los fondos eh, europeos. Los fondos europeos al final no son 2 billones eh, con B. Los únicos que se han gastado 2 billones con B son los alemanes. Solo Alemania en el 2020 se ha gastado 2 billones, o sea, 2 millones de millones de euros en sus empresas. O sea, lo cual demuestra el, el impacto también que ha tenido la crisis en, en países centrales eh, como, como Alemania. Al final se sacan 750.000 750 millones. O sea, que sería un tercio de lo que más o menos se necesitaría, un poco más de un tercio de lo que se necesitaría, según los cálculos y tal, para la economía. Y de esos 750.000 millones hay dos partidas. ¿vale? Una partida que son transmisiones directas eh, de dinero... ...a los países según el impacto... ...que ha tenido el coronavirus... Eh, ...en sus economías... ...¿vale?... ...y la segunda... ...está vinculado al MEDE. ...el MEDE es un mecanismo que ya existe... ...desde el 2000... Eh, ...los tratados europeos... ...que básicamente son... ...los famosos rescates... ...o sea... ...si a España le han tocado... ...le han tocado... <risa> a, ...han tocado... ...en esa distribución... ...porque somos el segundo país más afectado... ...140.000 millones... 75.000 serían de transmisiones directas Y eh, 65.000 serían de MEDE O sea, de rescate De hombres de negro ¿vale? o sea, Lo que ya, ya vimos con el rescate bancario En su momento, ¿qué significaba eso? Que deuda. te intervenía en la economía deuda. No, todo es deuda ¿eh? sí, sí. To, Todo es deuda Pero una cosa es que te interviene en la economía Y otra que no ¿Vale? Las transmisiones directas también son un poco tramposas ¿A qué me estoy refiriendo? Eh, nosotros hasta ahora a, a, Desde hace cinco años Éramos eh, receptores netos O sea, dábamos más En los últimos 3-4 años Dábamos más al presupuesto europeo De lo que recibíamos Al revés, antes había sido al revés Con todos los fondos de cohesión Habíamos dado menos al presupuesto europeo De lo que recibíamos vale. Ahora volvemos con los fondos europeos a, da, a recibir más de lo que damos. Pero es que esas transmisiones directas que se nos van a dar, la mayoría, son fondos que ya estábamos dando nosotros a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el dinero viene de los presupuestos de la Unión Europea. ¿Cuánto recibimos? ¿Recibimos 75.000 millones? No. Realmente recibimos 5.000 millones. 5.500 millones de más. ¿Entendéis? Sí, o sea, si quitamos lo que, que nosotros lo hacen, damos al presupuesto aportado, europeo, sí. de lo que aportamos y lo que damos, ¿no? O sea, para que más o menos veamos, que eso sí, también sí, es sí, importante sí, sí. El, el ver. Eh, sí que vamos a recibir 75.000 millones, pero que les habíamos dado nosotros antes al presupuesto, cada año vamos dando una serie de, de, de dinero, como todos los países miembros eh, de la Unión eh, Europea. De esos 75.000 millones que recibimos, que no son tantos por el tema del, del presupuesto de la Unión Europea, entre lo que damos y recibimos, eso tiene una condicionalidad blanda. ¿Qué se llama? Se llama al MEDE, la intervención de la economía por parte de los hombres de negro es la condicionalidad dura. Y eh, estos transmisiones directas son condicionalidad blanda. ¿Vale? ¿Qué es la condicionalidad blanda? Es lo que determina el semestre europeo. ¿vale? El semestre europeo es un mecanismo que tiene la Unión Europea desde hace años, que está vinculado a la presidencia eh, semestral, ¿sabéis que es rotativa la presidencia de la Unión Europea? Es rotativa, ahora mismo es en es, Litu es le Eslovenia, de hecho yo vengo de Eslovenia, eh, justamente teníamos unas reuniones ahí por la presidencia de la Unión eh, Europea y ahí en esos marcos en el marco de la presidencia europea, se deciden país por país qué reformas tienen que hacer vinculadas al semestre europeo para recibir estos fondos. Y una de ellas es la de las pensiones. De hecho, nosotros vamos a recibir ahora en el 2021 creo que íbamos a recibir como unos 9.000 millones más o menos y el, apart, en el 2022 evaluarán las reformas que hemos hecho y en torno a eso liberarán el siguiente pago. Y así, ¿vale? O sea, porque el tema es a recibir estas primeras transmisiones directas en unos cuatro años, o sea, para que más o menos os, os hagáis eh, idea. Otra cosa es quién recibe los fondos, pero sin meternos en quién recibe los fondos, ¿eh? que la mayoría son... Eh, IBEX 35 la mayoría son empresas del IBEX 35 pero sin entrar en eso o sea, sin entrar en eso, sin meternos en cómo sean porque al final eso viene por gobierno central pero también por comunidades autónomas o sea que hay bueno, Perdona, ¿no había una caja de pensiones de unos 60.000 bueno, millones? 75.000 pero eso es otra cosa Yo estoy. Ah, si es que es que hay... que hay... ¿Sí? van a dar un dinero pues igual 9.000 millones para pensiones ¿no? no, no, no van a dar 9.000 millones para pensiones, no, no, no, no, no, no, no no hay nada para pensiones, no hay, no hay dinero para pensiones, lo que hay, esos 9.000 millones es, estos 75.000 millones que van a dar, o sea que vienen de Europa en transmisiones directas, se van a repartir en cuatro años, ahora 2021 vienen 9.000, van a evaluar las reformas, Visteis que salió en la prensa que España tuvo que mandar una serie de, de documentación a Europa de vamos a hacer esto, vamos a no sé qué. El tema del pacto de Toledo se cierra justamente en el marco de las reformas, ¿vale? Porque el semestre europeo que en este momento tocó cuando se plantearon eh, la propuesta para estos primeros 9.000 eh, millones fue el semestre europeo de la presidencia alemana vale y, la, y ahí se marcaron dos objetivos mercado laboral y pensiones Eso es. vale quién va a evaluar que se han hecho las reformas adecuadas los diferentes países miembros del eurogrupo en un, en un primer momento adecuadas ¿Vale? con un criterio a su adecuado no a su lógica a, a su, por a su por ejemplo, los holandeses, los holandeses, que son los que tienen eh, ahora mismo el mercado de pensiones privadas más importantes, tienen una obsesión en la mercantilización... Eh, del sistema de pensiones y hay una lógica de mercantilización no solo del sistema de pensiones mercantilización de lo público en general ah, sí, sí. o sea la sanidad también está ahí en la, en la diana educación, tenemos una serie de elementos, pero en el caso español es el tema de las pensiones es uno de los temas prioritarios en el que se quiere eh, meter mano entonces Ahí va a estar un poco la trampa, o sea, y ahí es donde vamos a tener el gran embate de pugna en el próximo año. O sea, ¿se va a cumplir con la apertura del mercado de pensiones en España o no? Claro, porque va a haber mucha presión eh, por Europa, en donde los fondos van a ser eh, la zanahoria, ¿no? O sea, sí, sí, sí, sí. Pero van a sacar el palo. Claro, ahí está van a sacar el palo, ah, por eso no es muy importante, por eso, no, no, no, por eso es muy hay. importante estar de al, hecho, al eh, tanto eh, de lo que nos va a venir justamente eh, no, con no, esto sí, y eso ya, es lo que lo hablamos está, con vuestros ya, compañeros. Ya lo estamos en... viendo, ya lo estamos viendo lo que nos va a venir, yo eh, los anuncios, el factor cosita, intergeneracional, todas esas cosas. Por ya, ejemplo, los globos sondas que sonda escriba no se equivoca. No, no, y la gente dice no, es que se ha metido la pata, no ha metido la pata, él está metiendo globos sonda con la voz sonda. Vamos a ampliar el cómputo de años, Vamos a ampliar... Sí, sí, sí. Claro, o sea, y yo, todo tiene un objetivo. Yo no tengo claro. ningún problema... El coste. Claro, claro. Yo no tengo ningún problema en trabajar hasta los 75 años. Bueno, pues Se está usted en una silla, claro? No, trabaja usted hasta los 75 años limpiando hoteles. O en un andamio, o conduciendo, o, o cualquiera. Pero o sea, hay un conflicto, que es que divide a los pensionistas. Porque premia y le da un premio los que se jubilan un bar de 70 años. Y entonces sí, sí. a los demás, ¿qué? Es que encima lo divide. No, no, y además y les, va a, a les va a meter a todo el tema de prejubilaciones, les no, va no, no. a meter un palo o sea, eh, ya, que ya no es lo están, están una metiendo. Una cosa pero... es que se prejubila a la gente. A las prejubilaciones, y, y... Con las anticipadas. Bueno, anticipadas. Sí, sí, anticipadas. anticipadas. Yo, yo una cosa que no me preocupa mucho: que está con las pensiones un poco aparte. Como nosotros somos 17 países. Mal avenidos, además, porque las personas, excepto Melilla no cuentan, son pequeñitas. Entonces te cuentas con Madrid, <coughs> o con Barcelona, o que sea, ¿no? Entonces, esta gente, por ejemplo, digo Madrid porque además se, ellos eh, se sienten orgullosos de bajar los impuestos. Los impuestos son importantes para mantener la vida, pero no. Ellos bajan impuestos, entonces si todo el mundo hiciera eso, la gente que, que gana muy pocos en poco tiempo se moriría de hambre o sea, los impuestos son importantes para la sanidad, para la educación, para todo ¿por qué esa comunidad hace eso? y a lo mejor Cataluña no, pues, lo va a hacer muy bien Barcelona, concretamente ¿por qué esas diferencias? ¿por qué las permitimos? O tu alcaldesa que baja los impuestos también a mi alcaldesa no me la dado, no, pero si yo no la he votado en la vida la pues también a estamos pidiendo sí, una auditoría también. para saber dónde claro. están los 75.000 millones de euros que estaba en de la atención 86 ¿sí? queridos ochenta y, bueno, ochenta y gastaron ochenta. Nos, nos en el rescate firmáramos, banca, nos, banca, nos pidieron banca, que rescate a la banca nos pidieron que, que firmáramos los, vosotros sin que en el gobierno no. obviamente qué haríais que devuelva a la banca todo lo que se rescató es muy complicado eso no no no no, no, no, no, no es complicado no, no. A sea, ver, si lo pones no es complicado o sea, nada es sí. sencillo le llamaría ni nada, le nada, le ni le nada le es tan complicado ni nada es tan sencillo como puede venderse ni nada es tan complicado como también nos intentan vender. ¿sabes? O sea, yo creo que hay, hay, hay las cuestiones cosas. de voluntad, sí. hay, hay, hay voluntad política. Hay lo... hay voluntad política y luego hay ciertos también eh, corsés eh, que tenemos. La Unión Europea es un corsé, es un corsé muy fuerte, o sea, pero tampoco, muchas veces se utiliza también la Unión Europea como una excusa. Sí. No, yo es que no, no puedo hacer esto porque Bruselas no me deja, ¿eh? O sea, o sea que no solo es... Mmm, que al final eh, al final la política es conflicto y es tensión si tú tensionas y presionas llegas hasta aquí si no tensionas y no conflictos te echan para atrás entonces ese es el gran problema muchas veces que también tenemos con el marco de, de la Unión Europea o sea yo creo que eso es eh, fundamental, pero el tema del rescate a la banca y yo creo que vamos desde el anticapital esto lo hemos, sí, dicho, de millones que nos quitaron. Lo hemos dicho no los nos quitaron más más que la nos quitaron que se más el problema es el problema es el problema es o sea, ahora mismo estáis viendo lo de la palma sí. uh -huh. los bancos no quieren no quieren ni perdonar ni las y hipotecas de las casas de la gente que se le ha llevado la lava y que ya no va a ser ni suyo el terreno Sí. O sea, y las compañías de seguros no quieren pagar. ¿Y las compañías seguros ¿Sí, sí, quieren no quieren pagar, no. Pero los bancos han dicho que el que tenga hipoteca pues ahí sí. tiene que seguir, pa tiene tiene que seguir pagando listado. hasta los 10 ¿Tiene que estar 15, 20, 19 ahí años eh, sí. sin problemas. ¿A en, cambio, a en cambio, en cambio el Banco Popular lo entregamos por un euro. Ah, eh. sí, ahí está, ahí está. O sea, Bankia con la fusión, porque al final. Ahí hubo una oportunidad el, el, de oro en lo de un, Con un, un, un banco tenía público. una parte del capital. Que haber una parte, no, comida, una gran parte. Había dicho, un momento, antes no, de la absorción, una paguen banca ustedes, banca si quieren ustedes absorber, paguen ustedes. No, incluso una banca, una banca pública. Una o sea, el problema es que se compró ese banco. O sea, ese banco lo compramos, todos los españoles. Claro. Eso es, eso es. Y eso se podría haber construido una banca pública. Y eso, y porque el ICO no es banca pública. No. O sea, no, no nos vendan que el ICO es eh, una cuestión de, no, es de banca pública. Porque a veces, a veces es incluso no que te devuelvan el rescate, sino que no te tomen el pelo. O sea, porque con Bankia vez, no necesitábamos no que nos devolvieran el rescate. Nos hubiéramos podido quedar con Bankia y haber construido un proyecto de banca pública. Que para uh -huh. temas de, justamente... Ahora, la canalización de los propios fondos europeos va a ir a través de banca privada. Si hubiéramos tenido una banca pública, por ejemplo, eh, eso bien, se puede hacer. Bien, bien, claro. Todo el tema de eh, claro. ayudas públicas, todo el tema de crédito a pequeña y, y mediana empresa, sí. toda la cuestión de eh, transición ecológica, de cambio de modelo energético, de cambio de modelo productivo, sin una banca pública, ¿cómo la vas a hacer? Dependiendo de, de los botín. Bueno, pues o sea, realmente. claro, o sea, ahí está este, este es el problema, que se pone yo creo que encima de la mesa de una forma muy clara Y eso con las eléctricas, que lo hablábamos bueno, antes eso es O sea, sin tener, sin meterle mano al oligopolio no energético más. De verdad, claro, decimos, se ha subido el salario mínimo en 15 euros qué vergüenza. O sea, Y lo vendemos como una victoria, una vict como una victoria de la clase obrera claro, ¿cuánto ha subido la luz? ¿cuánto ha subido la luz? mira, miremos, eh, miremos el coste de la vida miremos el coste de la vida lo que ha subido este año en relación al salario mínimo claro pero sabéis quién tiene la culpa aquí, el pueblo. Claro. El pueblo que forma, no, no, se ha acomodado se ha conformado de una forma, se ha conformado de una forma, y se pide que vota No se conforman no, con la ligada. Es que no, la gente que vota. Yo creo que también conforman no, con eh, la eh, hay un yo creo que hay un secuestro de la democracia sí. por, parte, sí, de, por, por, este por parte de las oligarquías sí, sí, o sea, al puesto. final este sí. país eh, dicho, se acaba, se antes de la crisis del 2008 teníamos 30 40 bancos eh, eh, para hacer una tontería ahora, de ahora estamos en cinco bancos eh. cinco y Adiós, realmente eh. podríamos hablar de dos o de tres en, en el este. Eso, es, eso no, no es una democracia, es una bancocracia. Uh -huh. ¿Sabes? clara, en el oligopolio energético tenemos tres cuartos de lo mismo. Sí. Tenemos una revuelta oligárquica que lo que está haciendo en cierta medida es secuestrar los procesos democráticos. Uh -huh. Por supuesto. Sí. O sea, no hay eh, democracia tanto en cuanto no hay niveles mínimos de subsistencia. Para que la gente no solo, no, no, no solo pueda hacer política y participar en la vida como un ciudadano o ciudadana, sino simplemente para subsistir. Eso que eso ya no, no, ¿eh? no, no hay. Entonces, ese, eso para nosotros, desde anticapitalistas, es un problema. Y de hecho, eh, lo que hemos puesto encima de la mesa ahora es la necesidad de intentar movilizar, que yo creo que hay que recuperar. La movilización eh, popular, tomar otra de la calle, reconstruir tejido social y asociativo Y haciéndolo desde tomar la palabra O sea que yo creo que es una cuestión importante Hemos sacado una campaña, no sé si os lo había comentado Mar Por ejemplo, que es un referéndum, exigir un referéndum sobre la vivienda y sobre las eléctricas Vamos a sacar el ejemplo, por ejemplo, no sé si ya habéis visto, lo de Berlín Sí, con la vivienda. ¿no? Con la vivienda. Es todo un ejemplo. Sí. Coño, un millón, un millón y pico de personas han votado a favor de expropiar a los grandes tenedores de, de vivienda. Vamos a construir, eh, eso no se construido eh, el, el referéndum no lo no lo dieron, se ganó, se ganó antes de que de que se hiciera el referéndum. Vamos a construir, vamos a hacer un refer no quiere encontrar el, el precio del alquiler, vamos a hacer un referéndum, vamos a dar la palabra a la gente. Vamos a construir ese movimiento pidiendo un referéndum sobre la vivienda. Las eléctricas, ¿no? vamos, a, vamos a preguntar. Bueno, la es una vamos a preguntar a la gente qué es lo que quiere hacer. ¿Oligopolio o sector público? Exactamente. ¿Oligopolio o sector público? ¿Quién van a ser las víctimas auténticas de todo esto? Los niños cuando crezcan, lo que van a encontrar. Claro no en claro, concreto, futuro, Nosotros, niños, nosotros en concreto eh, Porque al fin y al cabo nosotros somos pensionistas Y ya tenemos nuestra pensión Más o menos ¿no? No, no, Nos, no más Nuestra lucha es por nuestros hijos y por nuestros sí, nietos sí, justamente y vosotros, eh. vuestra generación Por ejemplo, lo tenéis muy complicado bueno, o sea, vosotros también eh, que hay pensiones de mierda. Bueno, también, pero que Yo cuando pienso no en mis hijas O en mi nieto tal Y digo, pero qué van a cobrar Si es que no, no, no, no va a haber no va a haber porque se van a cargar el, el... Una pregunta que yo quiero, sistema ¿qué? público Para que quería, no, no. Pero bueno, no. ¿habéis, no, en, habéis intentado no. vosotros alguna vez cambiar la, la dominación de de, de, de, de bancos yo, he sí, sí, yo lo he hecho intentarlo veréis lo que lo, lo que lo que lo que vale sí, el sí, peine. Sí. los bancos el estado no que... yo, yo, yo lo hice a través de una página web de la propia mm. administración mm. lo comuniqué y no hubo ningún problema pero yo un, un amigo mío lo ha intentado hace no, poco he hacer y, y le han vuelto, ha tenido que la seguridad social. Le han vuelto mil pecas porque se lo han dividido ahora entre los bancos el número de pensionistas. Eh... Tantos para cada banco y no quieren no, no. Entonces ah, tienes no, que hacer no, no, unos no, no. trámites muy... Pues, es un, pues yo hice un proceso la sociedad, automático la sociedad, pero, por, o, la por internet. Me no. ¿Eh? acuerdo que no, no, no, no, te Bueno, yo quería hablar un poquitín de la brecha de género que está muy acuciada y yo creo que los gobiernos, los partidos y tal tienen que tener un filón feminista porque si no son... Y pienso que las pensiones es un indicador tanto del pasado como, como del presente. Eh, la brecha de género, dicen por ahí, que es del 30% en las pensiones, del 12% en la población activa. Pero claro, estás, trae unas pensiones muy desiguales, sobre todo para las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La pensión es el periodo de computar una actividad de, de trabajo durante X años, que va de 15 a 40 o alguno más. Sí. Eh, 15 sería mínimo y por ahí tendría la pensión máxima con la base reguladora del, del 100%. ¿Es necesario actualmente para llegar a esa del 100% unos 38 años de haber mm, bueno, trabajado? ¿No me mejor 40%? ¿Qué sucede? Que este dinero, tipo de pensión basado única y exclusivamente en el trabajo productivo deja lo que es la reproducción social, social hecha por mujeres fundamentalmente sin contar absolutamente eh, para nada. Entonces, mmm, bueno, se aparece con. solamente el sistema va a generar ya una, una brecha de género eh, inmediatamente. Las más exiguas, las más lastimosas de las pensiones, son las no contributivas de jubilación. Que se dan a las personas mayores de 65 años que tienen unos ingresos anuales de 56.000 euros. Es de, de, perdón, 5.630 euros. Es decir, pobreza. Se llama pobreza. Eso está gestionado por el inserso. De estas, en el 2020, 261.000 personas percibían esta jubilación del cual el 65% eran mujeres, las no contributivas. Pero en algunas comunidades, como en Badajoz, llegan al 72%. ¿Qué pasa? Que son muy vagas las mujeres de Badajoz, ¿no? Es alucinante. Cuando han trabajado en lo agrario, en la casa, cuando son... Bueno, eh, la pensión que reciben es de 402 euros. Las hay casadas en el 50%, solteras y viudas, las mujeres. Estas pensiones tan exiguas de 402 se van reduciendo un poco si otra persona de la unidad familiar también la percibe. Con lo cual es un impuesto a la pobreza, además. En fin, la pensión de viudedad. La pensión de viudedad la cobra el 92% de ellas son mujeres. La pensión media de viudedad es de 700 eh, euros para las mujeres y 500 para los hombres, porque los salarios de las mujeres son inferiores. Eh, mm, el 31% de las eh, personas eh, eh, viudas tienen más de 85 años. Necesitan ya con su pensión que alguien las atienda, creo yo. ¿eh? Bueno, sí. creo yo. 77 años es la media. El, lo que cobran, unas 700, como, es una pensión, pero desde luego muy inferior al, al salario. salario mínimo, muy inferior. Por otra parte tenemos también, ya termino, ¿eh? lo que es el trabajo parcial. La gran mayoría que se acoge el trabajo parcial son mujeres. Son mujeres que se colocan además en un sector feminiz sectores feminizados, como es el sector servicios, con una jornada parcial y con una temporalidad enorme. Esto no solamente son efectos negativos en el desarrollo profesional que tienen, sino que tienen riesgo de pobreza en la jubilación o cuando sean mayores. Por lo tanto, las prestaciones se deben ajustar a las necesidades reales, independientemente de otros parámetros, porque si no, la, la brecha de género es, inmediatamente se convierte en violencia de género institucional. Por eso reclamamos desde nuestras plataformas 1.080 para todas las pensiones. Muy bien, muy sí, muy bien. Sí, sí, sí. No es para muy que conmigo, cierto, mi, no Mi abuela ya no está, pero mi abuela que es de, de la zona que has dicho que parece que trabajaba menos. No, no, de Extremadura. No, el Se ahora los buzos. Era no contributivo. Claro, tú me decías pues, pues, el otro día que sí. es una cosa que es muy cierta en la concentración. Y claro, que ningún partido político ha dicho nunca nada evaluar económicamente el trabajo en el hogar de las mujeres. No, ni, tip, ni sí, bueno. nunca, nadie, nadie Creo que nadie lo ha hecho. Tú me decías el otro día, efectivamente. A mí no me consta que nadie Dios haya no planteado eso nada. porque eh, mmm, si se evalúa el trabajo en el hogar de las mujeres, resulta que esas mujeres que cobran 400 estarían cobrando una pensión digna probablemente, porque claro, son años... No, no, nosotros, o sea, yo, yo he trabajado en esos temas desde hace tiempo. Sí. Por ejemplo, en la Comisión de precariedad eh, Confederal, hace ya 15, 18 años, metimos todo el tema del trabajo no, no contributivo y sobre todo el tema del el trabajo normal. de cuidado. ¿Qué pasa si no has contestado o sea, 8 años? ¿No llegas a 15 pero con nosotros que metiéndolo pasa? dentro de la lógica de precariedad, viene, ¿no? Viene, ¿no? O sea, cómo se construía la precariedad. Y de hecho, había una economista, que yo creo que es eh, Amaya Pérez Orozco, sí, no sé sí. si la conocéis, que es una buena amiga, que ella tenía un estudio de lo que supondría monetarizar todo el trabajo eh, de cuidados que realizan las mujeres. O sea, sería impagable a día de hoy eh, dentro de la economía tal y como está organizada. De hecho, cuando en, desde Anticapitalistas, por ejemplo, planteamos una consigna que era trabajar menos para trabajar todas, repartiendo todos los trabajos, justamente era incorporando la cuestión de los cuidados, que es un elemento de la reproducción social básico que el movimiento feminista, además con las huelgas claro, eh, de los últimos años, se, puesto, se ha puesto, se ha puesto en en el centro del debate político. Pero algunas organizaciones pues con muy poca audiencia, hay que decirlo también, y con esto sí que la habían ido trabajando hacía yeah, yeah, yeah, yeah. tiempo, sobre todo economistas, pues eso, como la propia Amaya y otras <coughs> compañeras que han hecho un, un, un trabajo en, en ese sentido, yeah, yo yeah, yeah. creo que inestimable, <coughs> para eso, ponerle, no, para para ponerle estimable. datos a sí, las cosas. Cifras, que sí. yo creo que es muy importante también a veces, ¿no? Compos Precisar, decir, sí. oye, esto es esto y eh... es que esto no se paga porque no se podría pagar dentro del sistema capitalista tal como está organizado claro, claro. Pero, no pero de, tal y como está organizado solamente lo productivo no se puede pagar pero es que es imposible también porque deja estas brechas o sea, está dejando claro. en la cuneta a todas las mujeres, a todas ¿eh? porque aunque hayan trabajado fuera están duplicando tareas generalmente sí. así o sea, que es. de hecho es las la mujeres ya no solo hay que hablar del techo de cristal que a veces se hace sino del barro despegas, del, su, del suelo pegajoso del suelo ¿no? pegajoso claro, o sea que eso es como muy yo creo que importante tener en de las es. y eso sí es movilizable lo que dices tú de que hay que movilizar a la gente para que opine, para que se democratice eso sí es, sí es movilizable porque lo, está, lo estamos viviendo en de grandes, años, que lo que eh? es. pero por ejemplo bueno, una cosa, un, un dato Mira, nos hemos gastado eh, en una política eh, que yo creo que, bueno, tiene sus matices, ¿no? Pero es el tema de los ERTE, ¿no? Uh -huh. Nos hemos gastado unos 60.000 millones de dinero público que han ido a parar a, a sí, manos sí. privadas, a empresas. Porque al final, eh, así la patrona estaba tan contenta también. Les, está, les estábamos pagando, les estábamos pagando el, los salarios. So yo, yo creo que es un instrumento, es so un instrumento. ...bueno... Sí, sí, sí. Para las personas sí, y, sí, claro. Pero de doble Esto, filo. Pero tiene matices. ...doble filo, bueno. no, no, tices, no, doble todo doble filo en el sentido de, primero, no se ha aplicado solo en España, ha sido una medida cíclica europea. O sea, estamos hablando de que ha habido 65 millones de ERTES eh, en Europa y tres han sido en España. O sea, que todos los gobiernos, democristianos, mm -hmm. liberales y socialdemócratas, si se puede llamar así. Eh, han aplicado el tema a los certes. yo creo que se, ha sido como un sí, consenso sí, sí, sí. básico sí. y yo creo que la patronal ha estado muy contenta sí. con ese consenso no, no, básico no, no, porque no, al final no, no, y evidentemente no, no, no, no, el que claro. no se queda y, y desde luego era mejor que el 2008 que la gente se iba a la calle ¿eh? O, eh, sea, no, no, claro, o sea yo no, creo que el sí. tema es no pedir nada a cambio o sea ¿a qué me estoy refiriendo yo? o sea al final metes mucho dinero público y yo creo que cuando tú metes mucho dinero público tienes que pedir algo a cambio. Claro, por supuesto. O sea, yo qué sé. Eh, Merkel en Alemania, que es una neoliberal sí, eh, bueno. grande. ¿no? ¿A Australia? ¿A Australia? Está. Eh, ¿A le ha metido. ¿A adiós, ¿A le ha metido dinero a, la, a las aéreas y les ha dicho, sí, sí. ¿Cuánto te doy? Tanto. ¿Cuánto me das? El accionarado de tu empresa tanto <risa> claro o sea no no yo te estoy vendiendo dinero yo te estoy vendiendo dinero pero yo claro pero ahora yo ya ahora yo formo parte de, de, del dueño de la esta y esta es una neoliberal eh sí, total total es una tía sin escrúpulos eh sin sin escrúpulos sin escrúpulos bueno yo esta normal, no la no la quiero ver ni en pintura eh que no. mira los griegos Sí, sí. Se lo dio? Pero, pero, tú compara mira los griegos, claro. Mira los griegos cómo les cogió, pero, ¿eh? a esa derecha la alemana o la francesa pero, o la española. Pero es un dato. Si, si hemos metido 60.000 mil millones a las empresas eh, españolas, por lo menos yo que sé que no despidan en un año. O sea, yo qué sé, sí, o sea, que, que haya mecanismos... Pero, pero algo, algo o sea, de eso estaba en los mecanismos que los del ERTE. Pero los yo no, y y de lo, que no podían no, despedir. No, claro. Claro. Va, que ahora últimamente ya ha desaparecido sí, eso. Desapareció. Eso pues desapareció. ¿Eso era, principio? era que no podías eh, eh, despedir el mes siguiente, de que dejaras de cobrar el ERTE. Pero eso también desapareció. Sí, sí, yo sé y luego que... yo creo que no es lo mismo una empresita de cinco trabajadores que una multinacional no, no, más, de 5.000, o sea, no le puedes pedir lo mismo. No, no, O sea, yo creo que no puedes pedir eh, lo mismo. ¿Y eso qué opinan no, en Europa? En general. en Europa? O sea, ¿qué opinan de estos temas en general? Tú al final metes el dinero y cada no, país no, pues no, no, no. Por eso te lo digo, que Europa a veces se, se utiliza como la excusa. Es que no se puede hacer esto. ¿no? Bueno, mira, lo ha hecho eh, Merkel, eh, lo de Alcoa con lo del cierre de Alcoa y tal, y no sé qué, ¿no? De hecho, si quisiéramos ser serios en un tema de reindustrialización, para un cambio de modelo productivo, para un cambio ecológico y tal, y no sé qué, el aluminio va a ser un tema estratégico, digo, como Estado. Tú no puedes perder ese... ese porque esa inversión, el problema es que en cuanto esté tres años parada, ya pues está ya no sirve, no, no. Ya, no sirve sí. ya se te dio la mierda entonces eh, qué hizo Macron Macron no la ha comprado sos, y la ha hecho pública sos. y tampoco que sea un comunista eh otro otro ¿No claro? este es un banquero eh o sea que ese no esté. y aquí eh, dudando si qué hacíamos con sos, con Alcoa no Pero Miguel, Alcoa lo compró alguien para quitársela del mercado para, para, para coger tu cuota de mercado no, bueno, la, no lo que querían el problema es que la empresa lo que quiere es que no la compre nadie la quiere mmm, o sea Apartarte. no quiere que se cierre que no la compre nadie porque ellos quieren trasladarse la producción a Arabia Saudí <coughs> que le dan no porque Arabia Saudí lo que le, lo, lo caro de la de la producción de aluminio es la cuestión de la energía entonces Arabia Saudí le ha dicho yo te doy gratis la energía no, no un tema de mano de obra Yo te doy gratis la energía, vente para acá Estos son americanos ¿no? los de Alcoa Y Alcoa dice perfecto Pero claro yo no quiero tener Una fábrica que me haga competencia aquí Porque yo me voy a fabricar Arabia Saudí pero voy a seguir vendiendo aquí Si tengo una Que, ve, que fabrica aquí Me hace la competencia Entonces la idea de Alcoa Es cerrar, desmantelar Y que aquí Claro, y que no se vuelva a abrir. Claro. Y un areal. Y el transporte de la bolsita no va a ser tan caro, traerlo de América, de América, de, de, de Guayana a España, que te va a llevar la Saudí. No y, y, claro. y, y el gran problema al final es que si tú quieres hacer temas de transición eh, energética o ecológica, tú vas a necesitar aluminio. Claro. O sea, si tú quieres, o sea, si, digo, porque teóricamente hay un ministerio de transición ecológica. O sea, si tú te quieres eh, plantear ciertos cambios, esto, ¿de dónde vamos a sacar el, el, el empleo si no reducimos la jornada laboral? Claro. Para repartir el trabajo. Con la robotización todo eso, claro. el coste que te Y para repartir. Salida salida y para repartir. Porque ahí hay un debate. O sea, por ejemplo, a mí me parece más interesante el trabajo social garantizado que la renta básica. O sea, Sí, sí. Sí, igual que a mí también, o sea, ahí hay un debate fuerte, ¿eh? O sea, sobre todo porque la renta básica a mí me parece que puede abrir un, una puerta a la monetarización de los derechos. ¿Vale? O sea, yo te doy... Que eso es lo que defienden muchos neoliberales. También, eh? yo te doy un dinero y yo privatizo todo y tú... Decídete en qué te gastas el dinero que te he dado yo. Pensaría... En educación, lo que hablábamos antes, en comer, en medicinas, buena energía. <risa> pero no me pidas más, que yo ya te he dado la paga. El trabajo es más igualitario, sí, es más digno, puedes cambiar de trabajo, puedes hacer cosas, puedes, en fin, trabajar para trabajar todos me parece eh, un sentido ¿Sale? común muy grande, para sentirte... Eh, bueno, pues ¿no? No, Colabora, y colaboradores un poco porque No, no pero cosa, para, pero bueno, para ser a, a o sea, así. Y yo creo que incluso dentro del trabajo se puede con, contemplar la cuestión de la participación social y política de la ciudadanía. O sea, si nosotros conseguimos repartir el trabajo de tal forma que podemos contemplar no solo los elementos productivos, sino también los reproductivos. Y los reproductivos, para mí, también está la participación social. Es un elemento central para la reproducción social. Si todo eso lo contemplamos, yo creo que... Claro, ¿cuál es el problema? Que hablábamos antes de los impuestos, ¿no? Habréis escuchado lo de Europa. Queremos hacer un New Green Deal, ¿no? Se coge como figura mítica el, el, el Green Deal norteamericano de, de Roosevelt, ¿no? Yo escribí una cosa porque yo he sido el coordinador de la izquierda europea durante tres años en la comisión de, de investigación que se creó especial a raíz de los papeles de Panamá, papeles del Paraíso, con todo el tema de evasión y, y ilusión fiscal. Yo me dedico mucho al trabajo de, de un poco de desentrañar ¿no? el, el tema de evasión y ilusión fiscal. ¿no? El tema de impuestos y tal. La propia Unión Europea está hecha para una competencia de dumping fiscal. La competencia de a ver quién es el que baja más los impuestos a las multinacionales y a las grandes empresas a multimillonarios Nosotros tenemos paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, que no te tienes que ir a Panamá, Luxemburgo, mucho más importante no, como paraíso fiscal, que está en el centro de arquitectura de la Unión Europea. No en el centro solo geográfico, sino en el centro de arquitectura, que eh, irte allí. Pero nos hablan del New Green Ahora mismo estamos en una tasa impositiva... Teóricamente están celebrando que vamos a llegar con un acuerdo que quieren hacer en el marco de la OCDE al 15%. Una tasa impositiva sí. a marco. Realmente mm -hmm. lo que se estaba estimando, porque en España tenemos más alto del 15%. Eh, tenemos sí, más sí, alto, tiene, tiene mucha letra pequeña eso también. Se, se, se tiene como el 21% más o sí. menos. Pero realmente lo que están pagando las multinacionales en nuestro país no llega en algunos casos al 1%. Impuestos. ¿Cuánto yo me dije? Bueno, voy a mirar cómo se financió el, el Green Deal. O sea, el New Deal, el New Deal. Y claro, Roosevelt impuso una tasa impositiva del 94% a todas las empresas y fortunas que facturaran o que tuvieran más o que ganaran más de 200 dólares de la época. 2 millones. De dólares actuales. 94%. 94%. Y aquí en algunos casos. No fue casos... ejecutado, ¿verdad? Sí sí, no, sí. sí, sí, sí. No, no, claro, no solo no fue ejecutado, sino que sacó al país de la tierra. <risa> es que no, es que no, no fue ejecutado. No, de, crack, ¿el crack, el crack no fue ejecutado. No, no fue No, después, justo después, después del crack. No? ¿no? O ¿Sabes? ¿sí y, de y sacó y recuperó. ¿Eh? ¿Eh? Biden ¿qué hace hoy? No, Biden está subiendo la tasa impositiva, pero porque nuestro querido Trump la había bajado sí, mucho sí, sí. muchísimo, le le estaba volviendo a subir. De hecho, le estaba volviendo a subir, sí, pero sí. hay que recor hay que recordar que con el que de hecho el momento más álgido del del subido de impuestos fue con Eisenhower, que se llegó al 96%, eh, por ciento. en Estados Unidos no se bajan los impuestos no se empiezan a bajar realmente hasta Nixon, donde empieza a ver y sobre todo Reagan, es el momento de mayor ataque, pero con Reagan estaban mucho más altos que ahora. ¿eh? Con Nixon estamos hablando que estaría en un 76% de tasa impositiva. O sea, ahora ni lo soñamos. ¿eh? Y claro, era el momento de la Guerra Fría, o sea, es como que había un gasto también eh, público muy importante, ¿no? en, en ese sentido, porque no era el caso del, del, del New Deal, y eso es lo que permitió hacer una serie de infraestructuras, de bienestar, de una serie de elementos que hay que poner encima de la mesa. Y el gran problema es que ahora mismo estamos hablando de una economía en la sombra, de grandes empresas, de multimillonarios, de multinacionales, que vuelve otra vez al mismo problema de antes. Todo eso, todo el mundo dice, no, los paraísos fiscales, por cierto, a mí no me gusta los paraísos fiscales, paraísos serán a los multimillonarios, que hay que hablar de cloacas fiscales hay que hablar con su nombre, o guaridas o cloacas eh, fiscales y además un sumidero de equidad pero también de democracia, ¿eh? que el secuestro de la democracia de esta economía en la sombra es, es brutal, pero todas estas guaridas fiscales no podrían ser posibles sin los bancos claro en los papeles de Pandora, no sé si los habéis visto. Sí, sí. Papeles de Pandora. ¿Alguien habla? Hemos hablado de que si Guardiola, que si Bosé, que si Shakira. ¿Alguien ha hablado del BBVA? ¿Alguien ha hablado de, del Santander? ¿Alguien ha hablado de... Claro, vamos a hablar de los bancos que han posibilitado eso. Porque son los que están detrás. Porque está el que evade, pero el problema es el facilitador de esa evasión. Que es el que está haciendo la, o sea, el negocio el democido, yo voy a de, el el democido, 10 millones, de 10 millones de dólares y dice, oye esto... Uh, ¿Me los cortes cómo lo podemos ya pero, ¿Pero si es, que, es, no, no, no, si es que a ver no, no se no se guarda ni ni, ni una mijita yo no sé si lo visteis el, el cuando los el de Barclays cuando ganó el cuando se firmó el el acuerdo de gobierno Unidas Podemos y y el PSOE ¿eh? ¿Vale? La directora de Barclays España, que es eh, la hermana de, de una dirigente del PP, Dan ¿vale? Mandó una carta a todas las grandes firmas o fortunas del banco, diciendo, bueno, esperamos que este gobierno pueda eh, subir los impuestos y tal, pero ya teníamos un plan B para todos ustedes. Hemos abierto un nuevo banco en Luxemburgo, ¿sabes? Y se pueden llevar, pero así ¿eh? se pueden llevar su dinero a Luxemburgo sin ningún problema, que ahí no les va a afectar. Lo que aquí. Pero, claro, pues pero, claro, pero la SICAP, ¿quién las creó? ¿Sí? El Partido Socialista. Bueno, hay que dejar de la, la garganta también, Miguel que lo que tiene que hablando. tomar algo? Ah, Agua, no, que... pero mayor para eso madrid y madrid está jugando bienvenida. pero madrid, madrid está jugando a eso Exactamente. O sea, al final madrid lo que está, sí. lo que está jugando sí. es primero a una cierta mm, sí. podríamos decir populismo antifiscal porque realmente eh, algunos impuestos que está bajando son más de populismo antifiscal que efectivo sobre sí, sí. Hace poco salió sí. sobre la la recaudación sí, sí, misma sí, sí. incluso eh... de la propia Comunidad de Madrid. Mejor un whisky, pero bueno. <laughs> Entonces, eh, populismo antifiscal, pero sí que está jugando un tema de dumping fiscal, sí, sí, sí, sí. clarísimo. ¿En querrá montar un nuevo Delaware en Madrid? ¿O va por ese camino? Pero ¿Cómo, ah, no se, puede, cómo se puede hacer? un país tener esas diferencias? O sea, no preocupa, yo esto no, nunca entenderé Cómo funciona esto, o sea, sí lo entiendo, eh, Pero, pero vamos qué? a ver. Cataluña de una manera, Cantabria de otra. No señor, tenemos que estar todos bajo un palo de mando. Pero a ver, a ver. Uh, hay, eh, en tema fiscal, hay una cierta homo, cierta homogeneidad fiscal, ¿eh? o sea, ¿Y hay, y, no ser, salvo salvo el cupo vasco y sí, navarro, y navarro que sería así lo más diferenciado. Sí, en el no, resto, no, más no, o menos, no, no, hay no, un tema. No, no, el tema, es, el tema es que hay una serie de, de impuestos que están vinculados a, eh, sobre todo, impuestos de sociedades, impuestos de tramitación de sede, impuestos de patrimonio, ¿sabes? Que eso sí que están vinculados a, a la legislación autonómica. Y eso es con lo que ha jugado, pero no, no solo Ayuso. O sea, quien verdaderamente empieza esto es Esperanza Aguirre. Sí. Pero Enfredir es la primera que hace. Un, hace una lógica al estilo neoconservador, neocon norteamericano. ¿Sabes? O sea, estos son alumnos de Hayek. O sea, directamente. O sea, son alumnos de aquí cuanto menos Estado haya, cuanto menos edificios públicos haya, esto tiene que ser la ley de, de la selva, y cuanto más. El marco, coño. Eh, ahora mismo, por primera vez, han conseguido que en la Comunidad de Madrid haya más niñas y niños escolarizados en colegios concertados que en públicos. Eso es gravísimo. se están, están, En medio de una pandemia se está encargando la, la, la, la atención primaria. Ya, pero bueno, pero bueno, se la están cepillando bueno, bueno. en Madrid, ¿eh? en medio de una pandemia. Pero eso es mire, es criminal hoy también hay que deteriorar un poco las pensiones claro, para todo. un plan privado y con la sanidad lo mismo, lo mismo. es claro, el, claro, claro la deterioras y, me, y me te voy haces a un plan privado seis es una meses, estrategia una para estrategia, me voy a lo, privado. lo que pasa es que a veces se le vuelve Entonces, a ver una... no, mi padre está sin poder andar lleva eh, siete meses esperando a, a una operación sí, de rodilla y no puede moverse sí, o sea, sí, sí, sí. claro que es lo que quieren sí, sí, que te vayas a privado. Que te vayas al privado, en porque en un privado. Pero si se lo han dicho, la vecina le ha dicho no a mi no padre. El, el, pero vete no sé qué, que te lo hacen en un mes. No, no, ya. Claro.